Panorama presenta la entrevista. Diariamente, en toda hora, en todo minuto y en cada segundo, corre miles de palabras y todo tipo de información por la red, por la internet, por las redes sociales, y esto hace necesario que conozcamos qué información es la más adecuada y de calidad para diferentes fines. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha lanzado la tercera edición del MOOC, Alfabeti, Alfabetismo Mediático e Información. Es un curso eh, que eh, tiene el objetivo de educar en este sentido y por eso hemos hecho enlace con la doctora María Luisa Zorrilla Vascal, directora de Información Multimodal de esta universidad, para hablar de este tema. Doctora, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora, independientemente del lanzamiento de este ter la tercera edición de este curso en línea, cada vez es más importante saber cómo diferenciar una información de otra en, en el mundo digital. Así es. Sí, y no solo en el mundo digital, o sea, también hay que pensar en los medios, digamos, en los medios tradicionales, ¿no? Realmente estamos en una época de abundancia de información que recibimos por muy, muy diversas vías, pero también tenemos la problemática pues, de que mucha de esta información puede ser falsa o manipulada, responder a diferentes intereses y agendas. Entonces aquí lo que necesitamos es ejercer la ciudadanía digital eh, eh, de forma efectiva. Ser personas que interactuamos de forma más efectiva, más responsable con los medios y con la información en general. Y por eso hemos eh, creado este MOOC de alfabetismo mediático e informacional. ¿Qué vamos a encontrar en este curso y por qué es tan útil ahora mismo? Bueno, este curso eh, es, eh, fue creado originalmente por la Universidad de Athabasca en Canadá para la UNESCO y después la UNESCO nos pidió a la UAM que lo tradujéramos y lo adaptáramos al español para público de habla hispana. Entonces, en este curso vemos diferentes temas que tienen que ver con la forma en que nosotros como personas interactuamos con los medios y con la información y tocamos temas que tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, el, el derecho a la información que tenemos todas las personas, cuestiones que tienen que ver con eh, eh, temas como el sexismo, por ejemplo, que, que se presenta en los medios de información, medidas de seguridad para la interacción de menores con este tipo de información. Este tema, por ejemplo, es muy importante para maestros, para padres de familia. Entonces, se ve un abanico de, de temas todos relacionados con la forma en que las personas interactuamos con, con estos medios de información y cómo podemos, sobre todo, hacerlo de forma más efectiva, más eh, responsable y con agencia, es decir, con empoderamiento, con control. Precisamente para ejercer nuestra ciudadanía. ¿Cómo podemos tomar este curso, doctor? Este curso es totalmente en línea, es gratuito. Lo estamos ofreciendo en la plataforma de, de cursos masivos abiertos que tiene la Secretaría de Educación Pública, que se llama México X. Entonces, para inscribirse, pues es muy fácil. Hay que ingresar a, a la plataforma que es mexicox.gov. Punto MX y si la persona todavía no ha tomado ningún curso ni se ha registrado pues hay que registrarse la plataforma pide muy poquita información para registrarse ya una vez registrado hace uno login y ya selecciona el curso de su elección que en este caso sería alfabetismo mediático e informacional y para quienes necesitan una constancia la plataforma se las brinda sí este curso eh, eh, y todos los que tenemos en México X por lo general generan una constancia gratuita y automatizada cuando la persona concluye eh, lo, lo que es requerido. En este caso, por ejemplo, con eh, tener el 60% de, de aciertos de, de acreditación en las diferentes actividades ya es uno acreedor a la constancia que genera automáticamente la plataforma y que se puede descargar directo sin, sin ningún trámite ni gestión de por medio. Ahora, nosotros además como UAM emitimos un, un documento que hemos denominado la carta de acreditación y esta solo la emitimos a personas que aprueban con el 81% o más de aciertos. Para la comunidad UAM esta carta de acreditación es gratuita. Y para personas externas, la UEM tiene un muy pequeño costo de recuperación por el trámite de, de expedirla. Pero esta solo la expedimos en caso de que la gente la requiera y la solicite. Si no, pues se pueden quedar con su constancia automática que les emite la plataforma México X sin costo. En esta eh, tercera edición y, y contando, digamos, eh, haciendo el recuento de las anteriores ediciones, ¿a cuántos ha llegado este curso, doctor? Este curso hasta el momento, en sus 12 ediciones previas, ha llegado a más de 6.500 personas y, y me parece importante destacar que forma parte pues, de la agenda de la UNESCO. ...de alfabetismo mediático e informacional. De hecho, el año pasado, precisamente en el 2021, la UNESCO publicó la nueva versión. Ellos tienen un documento muy importante que se llama el Currículum de Alfabetismo Mediático e Informacional... ...que es un documento que ayuda, sobre todo a los profesores, a formar a sus estudiantes en estas habilidades. Y precisamente el año pasado se publicó la segunda edición de este currículum que originalmente se había publicado en 2011... Y 10 años después, en 2021, la UNESCO lo acaba de actualizar y cada año la UNESCO eh, realiza una semana de alfabetismo mediático e informacional. Entonces, este curso ofrecido por la UEM es parte de esa estrategia de la UNESCO para promover estas competencias a nivel mundial. Entonces, ¿y hasta cuándo tienen los interesados para poder inscribirse, doctor? Este curso va a estar disponible durante prácticamente pues lo que resta del año. Inicia el 25 de abril y va a estar disponible hasta el 27 de noviembre. Esto significa que en todo este periodo la gente va a poder tomarlo en cualquier momento y a su propio ritmo. Es decir, la gente se puede inscribir en cualquier momento entre el 25 de abril y el 27 de noviembre... Y lo puede cursar a su propio ritmo. El curso realmente está pensado para durar 50 horas y originalmente se pensó para hacer en 10 semanas, pero la gente lo puede hacer al ritmo que quiera, lo puede hacer más rápido, lo puede hacer más lento y tiene todo este tiempo para hacerlo. Y obviamente no tienen que esperar hasta el 27 de noviembre para tener su constancia. Cuando lo terminen es cuando se genera su constancia. Y si van a pedir carta de acreditación, cada mes hacemos un corte para expedir las de las personas que lo concluyeron en el mes anterior. Entonces realmente es muy flexible, muy abierto, es totalmente en línea con que tengan una computadora, un dispositivo con conectividad a internet. Pueden hacerlo desde donde quieran, a la hora que quieran irse a su paso y sin costo alguno. Doctora María Luisa zorrilla Vascal ¿algo más que agregar? Pues no, nada más recordarles que para inscribirse solo tienen que ir a mexicox.gov.mx y que también si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta al respecto, que por favor nos escriban al correo que usamos para este curso, que es uam.mexicox.gov.mx mx y pues nos dará mucho gusto contar con su participación pueden tomarlo personas de cualquier edad de cualquier formación, recomendamos o sugerimos que de preferencia tengan bachillerato, pero está abierto cualquier persona que esté interesada en el tema Doctora María Luisa Zorrilla vascal gracias por la información Buena tarde. Buena tarde, muchas gracias por la oportunidad Gracias, buena tarde